Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica FuenSalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a hablar sobre el neuroma de Morton, una lesión que vemos frecuentemente en nuestro centro. Os hablaremos qué es, de las causas que lo forman, de sus síntomas, del diagnóstico y del tratamiento de fisioterapia y de podología que por lo general empleamos. ¿Pero qué es el neuroma de Morton? Pues bien, es una irritación del nervio plantar interdigital en su paso por la cabeza de los metatarsianos. Por lo general, se produce una irritación e incluso puede llegar a existir el engrosamiento del mismo. En la mayor parte de los casos esa compresión, irritación o incluso encruzamiento del nervio se produce entre el tercer y cuarto metatarsiano, aunque hay que decir que existe un porcentaje muy pequeño en el que se puede producir entre el segundo y tercer metatarsiano. El porcentaje de incidencia es mayor en mujeres que en los hombres. ¿Qué causas son las que forman y se forma el neuroma de Morton? Las causas más comunes del neuroma de Morton suelen ser debido, primero, por un mal apoyo podal, por lo que un buen estudio mecánico nos va a decir al menos si debemos ponernos unas plantillas para corregir sobre todo la posición de la cabeza de nuestros metatarsianos. De esta manera se evitará seguir irritando el nervio interdigital. Una segunda causa puede ser debido a la existencia de una dismetría en miembros inferiores. Esto provocará que se realice un mayor apoyo sobre la cabeza de los metatarsianos de uno de los pies. Otra causa puede ser si existen tensiones musculares posteriores, sobre todo en gemelos y sóleos. Esto provocará también que el apoyo en la cabeza de los metatarsianos sea superior, generando una irritación en el nervio interdigital. Y por último, el uso de tacones o de calzados estrechos son una de las mayores causas para desarrollar el día de mañana un neuroma de muerto. ¿Qué síntomas tiene el neuroma de Morton? El síntoma más característico del neuroma de Morton es el dolor en la parte delantera del pie, es decir, en la parte dorsal. Es un dolor tipo mecánico, como una descarga eléctrica que aumenta al comprimirse los metatarsianos o al utilizar calzados estrechos, sobre todo en la parte de la puntera. Este dolor desaparece cuando estamos sentados o tumbados y aumenta al estar de pie y sobre todo cuando caminamos. Por supuesto el dolor aumentará cuando corremos o cuando hacemos alguna actividad deportiva con nuestros miembros inferiores. ¿Cómo se diagnostica el neuroma de Morton? El neuroma de Morton se puede diagnosticar con las maniobras de juicio clínico como puede ser la compresión de la cabeza de los metatarsianos. Es decir, con los talones de nuestras manos comprimimos en los laterales de la parte delantera del pie con el, con el objetivo de juntar más los metatarsianos. Si al realizar esta maniobra se desencadena un dolor parecido al que generalmente se siente podríamos decir que podemos estar ante un neuroma de Morton. Otra maniobra que también podemos realizar es la copresión con nuestros dedos sobre el espacio entre los metatarsianos. En el caso que la maniobra sea positiva, se reproducirá el mismo dolor. Por otro lado, la realización de una radiografía anteroposterior posterior puede indicarnos si la separación entre algunos metatarsianos es inferior con respecto a los otros, y aunque el nervio no se vería o no se podría evidenciar, pero sí que podríamos ver si existe un neuroma de muerto, aunque las pruebas diagnósticas más válidas son la ecografía y la resonancia magnética nuclear. ¿Qué tratamiento se puede seguir? Una vez haya sido diagnosticado como un verdadero neuroma de Morton, se pueden realizar los siguientes tratamientos. Por un lado tenemos el tratamiento de podología. Nuestros podólogos harán un estudio exhaustivo de la pisada del paciente para observar si apoya bien o no. En el caso de que después del estudio se observara una mala pisada, se tomarían unos moldes para posteriormente mandarlos al laboratorio. De esta manera se van a realizar unas plantillas que van a ser exclusivas para el paciente. El objetivo de las plantillas va a ser disminuir la compresión y por, y por lo tanto también será menor la irritación del nervio interdigital. Y por otro lado tenemos el tratamiento con fisioterapia. En, estos, en este caso nuestros fisioterapeutas harían un tratamiento antiinflamatorio basado en electroterapia como por ejemplo onda corta, campos magnéticos, ultrasonido y láser. También es necesario realizar técnicas para relajar la musculatura, evitando con ello que esas tensiones musculares que pudieran existir estuvieran cambiando los distintos apoyos en nuestros pies. Y por último podemos completar el tratamiento fisioterápico realizando técnicas de manipulación de los distintos huesos del pie. Así con ello colocaríamos bien todas las estructuras óseas. Y por último se puede tratar el neuroma de Morton con un tratamiento médico que va a consistir en la ingesta de antiinflamatorios para ayudar a bajar la inflamación y por consiguiente disminuir el dolor. Generalmente en los casos agudos y subagudos este tratamiento puede ser más que suficiente, aunque hay casos en los que será necesario una infiltración o incluso la cirugía.